Bueno, aquí estamos con el visuo. Ya tiene su tarjeta de memoria Voy a volar sin... Sin teléfono, vale Ahí está, está titilando Está buscando mando Ahí lo, lo unimos Vale Vamos a calibrar. Uno. Dos. Tres. Ponemos de cabeza. Uno. Dos. Tres. Ahí están los pitidos. Drone calibrado. El otro calibrado es este. parecería que estuviera calibrado Tenemos foto y video, a ver ¿Cómo está la cámara? Está recta, o sea que se ha calibrado Vamos a encenderlo vamos a tratar de hacer un video Ahí, está grabando video Está con 6 satélites, con 6 satélites no despega Vamos a ver si coge algún satélite más le damos un momentín Vamos a ver si se conecta la aplicación por esas casualidades Que a veces se conecta y a veces no Vamos a intentarlo, no perdemos nada Vamos a cortar el video Porque si no despegó, ahí está con nueve satélites Vamos a poner la... la HBGO esta Magneti, Declination, pa, pa pa Ahí le damos Mira, nos deja ver imagen Bueno, por lo menos A ver, vamos a grabar Estamos con 11 satélites ya Ahí estamos grabando video Vale, perfecto A ver qué nos dice, baterías bien, todo bien Vamos a ver cómo graba video esta bestia Es un dron muy potente, acordarse Bueno, a contraluz, va bastante apagado Obviamente está a 50% de velocidad Vale decir A ver Hay un poco de viento como pueden observar Lo voy a traer aquí A ver si se ve Hay un poquito de viento Ahí está grabando perfecto Vamos a ponerlo a que lo favorezca un poco la luz Sabemos que es una cámara económica Vale Ahí a ver cómo graba en velocidad, vamos. Hacemos una panorámica aquí. A ver si la podemos hacer un poquito más lenta. Lo ponemos por ahí para ver la estabilidad. Se mueve bastante para hacer un gimbal de dos ejes, le diré, miren. Pero bueno, trata de equilibrarse como sea, le cuesta un poquito. Él lo intenta, pero bueno, es lo que hay. A ver cómo haría el, el cenital esto, vamos a ponerlo ahí. Oscurece muchísimo, lo voy a traer de espaldas a mí para poder que tengan una visión más clara. Vale, vamos a hacer unas fotitos también. Vamos a cortar el video, lo corto desde el mando. Voy a hacer una foto. Ahí es una foto. Vamos a hacer otra foto por aquí con azules y una foto hacia la luz. Ahora vamos a traerlo aquí y que me haga a mí alguna imagen también, claro. Por ahí. El ángulo del gimbal se maneja desde el mando. Le voy a dar muy suave. Ahí se me pasó. Vale, va por puntos. A una foto. Foto del K1. grabamos un poquito más de vídeo a llevarlo tranquilamente. Hay un poco de viento, saben que a mí con viento y wifi no me va mucho. Pero bueno, ahí va bien. Vamos a traerlo grabando. Vamos a hacer un paneo lateral, a ver cómo graba de forma lateral. Ahí vamos. Se va a ir abajo, así que controlando la altitud. Bueno, estamos viendo la imagen, el video no va a ser el video de, de, de un Mavic, obviamente, ni de, ni de nada por el estilo, pero si estamos por ahí y queremos grabar algo, la verdad que no está nada mal. Pónganle que quisieran grabar ahí. Oh, mirá. Bueno, yo creo que es más que válido. Han visto laterales, eh, movimientos bruscos, movimientos suaves, movimientos de gimbal, a contraluz, a luz de espalda. Eh, a ver, hace no mucho tiempo, vale, yo tengo 43 años, si querías hacer una foto, sea con lo que fuese. Yo tenía, por ejemplo, mi primera cámara fue una Minolta de 500 euros, hace 30 años. Y siempre sé la luz en la espalda, o sea... Con la luz de frente como estoy haciendo ahora, no se hacía nada. Ni foto, ni vídeo, ni, ni un carajo. Entonces, eh, a veces, bueno, sí se puede ser exigente, pero sin exagerar. Este dron por ejemplo, tiene una salida, después de dos tres vuelos, de 100, 110 euros. Es un precio muy bueno, con bolso, dos baterías, la cámara que tiene. Gimbal de dos ejes, no es lo ideal, pero bueno. Ya eh, en cuanto gasten, porque en uno de mis videos les comento lo que es la fábrica, una de las fábricas que vi. En cuanto gasten todos los símbolos de dos ejes, mmm, se van a dejar de hacer de dos ejes. Van a venir todos de tres. El tema es que fabrican tanta cantidad que se lo meten a todo. Tantas cámaras que se lo meten a todo. Entonces son todas las mismas cámaras, todos los mismos motores, todos los mismos gimbal. Todas las mismas formas de carcasa todo, es todo igual entre en cada 3-4 marcas de drones en 3-4 modelos. Entonces, cuando se termine ahora en un año todo este material, seguramente además van a bajar lo, los precios más aún todavía. Se van a poder ver de tres, de tres ejes los symbols. Va a estar perfecto. Así que nada. Tu drone.